Hola, ¿cómo están? Soy Esteban de la Fuente y les doy la bienvenida a este nuevo podcast de DT Emprende. Recuerden que estamos todos los miércoles entregándoles, eh, o explicándoles mejor dicho, un problema o una situación que tenemos con nuestros clientes o que nos pasa dentro de la empresa y lo que hacemos en estos podcasts es explicarles el problema y cómo lo resolvimos. Más algunos temas conceptuales asociados al problema para que ustedes lo eviten en el futuro. O sea, qué dolor de cabeza más grande que tener un problema por primera vez que nunca he tenido, que no sé cómo enfrentarme y no sabe resolverlo. Entonces nosotros lo que tratamos de acá hacer es darle algunos tips, algunas pistas que les pueden ayudar a evitar esos problemas en el futuro o si por algún motivo les llegase a no ocurrir, que sepan cómo resolverlo. Para eso estoy con Catalina, ella me ha estado acompañando esto, esto, en estos podcasts y ella nos va a contar hoy día de qué se trata este nuevo eh, problema. Ya, el problema del día de hoy trata específicamente de los documentos rechazados. Eh, la semana se contactó con nosotros Lorena. Ya el caso de hoy día vamos a hablar específicamente de Lorena. Lorena es una cliente de LibreDT, eh, tiene su empresa, pero un día nos contactó y nos dijo eh, que tenía documento rechazado. Antes de seguir avanzando con el tema de Lorena, lo que me gustaría hacer es como si hablamos de un tema, ir explicando eh, sobre qué trata para que vayamos entendiendo todo eh, el caso de Lorena. Y que no se note tampoco tanto tan, como, tan pauteado, que fue sí, una cosa sí, que de sí, hecho sí, hablábamos sí, sí. con Catalina en, en, en uno. Los podcasts estuvimos revisando cómo lo estábamos haciendo en realidad nos dimos cuenta que era como muy, muy robot. claro, muy robot. Entonces, lo que queremos hacer ahora es hacerlo un poquito más relajado y, y, y que en el fondo eh, se entienda más como una conversación. Así que ustedes nos dejan en los comentarios si es que ven alguna mejoría o volvemos a la pauta que estábamos haciendo antes. De acá, dale. Ya, entonces, eh, para, para continuar, eh, Lorena tenía documento rechazado. ¿Qué es un documento rechazado? Un documento rechazado eh, pasa a ser eh, cuando el documento se envía a impuesto interno y el, el, el esquema del documento o algún motivo por el cual impuesto interno los puede rechazar. Ya no existe un motivo, existen varios. El caso puntual de Lorena es que a Lorena se le rechazaron los documentos por eh, esquema invalidado. ¿ya? Eh, pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué es un esquema eh, invalidado? A ver, como tú dices, hay varios posibles motivos de rechazo eh, y uno de esos, efectivamente, es el de esquema. Eh, hay otros motivos que no viene al caso ahora, no, ya lo analizaremos cuando toquen. Pero el de esquema inválido es básicamente, a ver, todos los documentos... Primero, recuerden que los documentos tributarios tienen, eh, o hay que recordar que los documentos tributarios tienen una estructura. Uh -huh. eh, el, el documento tributario, si bien uno ve el impreso, ve el papel que tiene un, una... Una, una, me dijo una esa mancha, me dijo, la mancha negra. <risa> Tiene una mancha negra que se llama eh, PDF4.17, una representación de, un, de, de, de datos. Es como un código QR, pero eh, en otro formato. ¿ya? Uno podría decir que es como un código QR en otro formato. Están los QR, están los PDF4.17. Los dos son códigos de dos dimensiones. Eh, pero ese documento, el papel que uno ve, tiene por debajo un documento que se llama en eh, formato XML. eso fue lo que hablamos en el podcast anterior. Exacto. entonces Y este formato XML tiene... Una estructura y, como por así decirlo, un, un, un manual de cómo tiene que estar construido. Entonces, por ejemplo, ese manual dice, mira, el root eh, tiene que tener, eh, no sé, por decir algo máximo, 12 caracteres. No puede tener más. Y, y esos 12 caracteres tienen un guión en alguna parte. Ya. Si no tiene guión o tiene 15 caracteres, uh -huh. el documento no cumple con este formato y es rechazado por este error en el esquema. El error en el esquema, en el fondo, es un error de formato. Es o sea, decir, que en el XML yo ingresé, o en este caso, en el ejemplo que te estaba dando, yo excedí los 12 caracteres que impuesto interno me estaba claro. indicando ingresar. Claro, puede ser en realidad que ingresaste más datos, o que ingresaste de menos, o incluso que lo ingresaste en un orden incorrecto. Okay. A veces un error de esquema puede ser, eh, no sé, un error que sale en inglés a veces es, eh, este elemento no está esperado. Es cuando, por ejemplo, a veces los clientes, bajo ciertas condiciones que el librete lo permite, eh, mandan los datos y los mandan en un orden que no, que, que no, que no es válido. Ya. ya, porque en el XML también, aclárame, aclárame esto, eh, tú estás diciendo que tiene un, un, un, un formato. Mi duda es, eh, en el XML me indica qué es lo que tiene que ir primero, pre, después, al final, porque... Al principio siempre se parte con los datos del emisor, pero ¿qué pasa en el caso que se inviertan esos datos? ¿Igual saldría rechazado por XML? Sí, sí. Tú no puedes, eh, tú no puedes generar el XML con los datos en un orden distinto. Ahora, eh, no se puede por. Bueno, uno porque la estructura lo dice, ¿eh? ¿Sí? y el otro tiene que ver un poquito con la firma electrónica. No me quiero meter ahí, pero en el fondo, si los datos fueran al revés y después Impositorio pues, lo ordenara de otra forma, la, la firma no te casaría. Tendrías que, podría calcularla de la misma forma, pero no, eh, es otro tema. Eh, pero en principio no. Impuesto no te dice tiene que ir esto primero, esto después, esto después, y tiene que ser en ese orden. Entonces, bueno, en una situación normal, eh, cuando tú usas LibreTE, uh -huh. eh, normalmente eso no pasa, no hay problemas de esquema. Pero cuando hay integraciones, por ejemplo, la API te permite hacer muchas cosas que por la interfaz no se puede porque hay más validaciones. Entonces, como la API tiene mayor libertad, también eso implica a veces mayores riesgos, como por ejemplo desactivar un proceso que se llama normalización, uh -huh. eh, que se puede hacer por X motivo, ya, pero al desactivarlo, el eh, libret de no valida este orden de los campos. Entonces, obviamente eso puede generar un problema. Entonces, en el en, en, en fondo, el, el problema del, del error de XML es un error de formato. Los datos que van en el XML o la estructura del XML eh, no son válidos según el formato que el impuesto interno espera. Yeah. Ahora. Ese error de QML hay cosas que no valida. Por ejemplo, mmm, no sé, por ejemplo, no, valid no va a validar que el nombre de la empresa sea un nombre válido. O sea, si tú colocas pura M, va a pasar. Porque, uh -huh. o, o por ejemplo, no sé, si en la dirección tú probablemente colocas un punto, pasa. Uh -huh. no, no valida que, que el dato en sí sea correcto, sino que tenga cierta estructura. O sea, uh -huh. por ejemplo, ¿qué va a validar si? Sí. Eh, eh, eh, no sé, por ejemplo, el folio sea un número yeah. y no sea una letra. Yeah. Eso sí lo va a validar, yeah. pero no va a validar que el folio sea válido. No, eso es otra validación que se hace después, que eso es otro motivo de rechazo yeah. y no tiene que ver con el esquema en sí. Eh, otra de, de, de las consultas que, que pueden surgir acá, eh, ¿todos los documentos se pueden rechazar? ¿O Algunos sí, otros no. Eh, Todos los documentos se rechazan. ¿Ya? ¿Todo, de, de, a ver, si tiene que ver específicamente con lo del XML, todos los documentos tienes que pasar la, la validación del esquema. Ya. Yeah. ¿Qué pasaba antes? Antes, cuando las boletas no se enviaban impuestos internos... Sí, por, por eso era mi duda, porque eh, antes las boletas no se enviaban. Claro. Ahora se están enviando y se está realizando el mismo tratamiento que una factura, es decir, o sea, se emite y claro, se envía impuesto impuestos si, para que se valide. Siempre, en estricto rigor, siempre las boletas han tenido el mismo tratamiento, pero, como tú dices, como antes no se mandaban, uh -huh. esas boletas, en el fondo, nadie te las validaba. Entonces, tú podías emitir una boleta, por ejemplo qué sé yo, con un root con eh, 12, 15 caracteres. Yeah. Pero si tu sistema de facturación no validaba el esquema, porque hay sistemas que no lo hacían uh -huh. o no lo hacen, eh, y no te generan ese error, y tú no las mandas a impuestos internos, uh -huh. que en el caso antiguo nunca te enteraste que la valida estaba mala. Uh -huh. Bueno, de hecho, librete antiguamente no hacía una validación de... Al principio, al principio cuando LibreT partió, no hacía una validación de esquema, sino que simplemente tomaba el XML tal cual y lo mandaba a impuestos internos. Pero, ¿qué pasaba? Que al principio, cuando LibreTe partió, eso producía que hubieran muchos errores de, eh, de, de, de esquema. Entonces, ¿qué se decidió? De documentos que eran enviados a impuestos internos. Entonces, lo que se decidió en el momento fue: bueno, no mandemos los documentos de impuestos internos sin validar primero el esquema en LibreTe. Si la validación de esquema en LibreTe eh, eh, pasa, recién ahí lo mandamos a impuestos internos. Ahora, tú puedes decir: bueno, entonces, si ustedes lo están valiendo en LibreTe, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa? Bueno, ahí yo, por ejemplo, un caso que he notado eh, es que ciertos caracteres evitan, eh, o sea, ciertos caracteres pasan el librete uh -huh. por la codificación que se utiliza, pero cuando va a impuesto interno, mm, eh, impuesto interno mm, eh, lo detecta como inválido. Por ejemplo. Como el eh, caso de las integraciones. Claro, por ejemplo, el, el típico caso de las integraciones con e-commerce, yeah. eh, que, que nos pasaba antes, ahora sí. ya no nos pasa porque también lo, lo resolvimos eso. Sí, antes de, de añadir esa solución. Con mi sí, realmente se Sí, realmente eran mucha mucha la cantidad de consultas que se abrían por, por error en esquema eh, y unas desventajas, por así decirlo, que cuando, cuando, se, a ver, cuando se está emitiendo el documento, si el esquema no, no está como impuesto interno lo espera y hay un rechazo, estos son los casos donde, eh, por así decirlo, hay que entrar a picar. Ya no es no algo que, que se puede revisar fácilmente y decir, ya, este es el error, sí o sí hay que descargar el XML para, para ver dónde está el error. Claro, claro. O sea, a ver, normalmente el error te lo dice, te dice más o menos cuál es el problema. Ahora, el problema es que el te, solo el error no te dice exactamente en qué nodo es ni en qué parte de muchas veces. O Entonces, sea, claro, uno tiene que bajar el XML para buscar en qué parte está ese dato. Claro, es que el Impuesto Interno, perdón, en LibreDTE, eh, específicamente cuando nos pasó con Lorena, revisamos el caso, re, revisamos el documento que ella tenía rechazado y efectivamente, al, al lado derecho hay un recuadro y en ese recuadro aparece eh, el error, el motivo del error. En este caso, era eh, rechazado por error en el esquema y claro, indica un, un código, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, con ese código, por eso digo que, que hay que entrar a aplicar, porque con ese código se descarga el XML y ese código hay que buscarlo en el XML. Y una vez encontramos el código, ese código después tenemos que identificarlo eh, en Google, por, por ejemplo. Sí, sí, ese, a ver, ese código que te muestra ahí es la... Y, y, y efectivamente, ese error no te dice dónde está. Uh -huh. hay, hay unos errores cuando... A ver, los, los errores de esquema que te da la validación de esquema que hace LibreTest si te dice más o menos dónde está. Por ejemplo, no sé, si tú colocaste... Si desactivaste la normalización y colocaste un valor con coma en vez de punto, uh -huh. te va a decir que el valor con coma no es válido para tal el nodo. Entonces, ahí uno puede encontrarlo más rápido. Yeah. Pero el caso que tú dices es el error que te da impuesto interno cuando hay un carácter que no es válido. Claro. Y ese numerito que aparece es una... Es la codificación, se llama codificación eh, Unicode. Sí, se quiere tal sí, cual, sí. Unicode. Le, que es un tipo de codificación de caracteres que está representada por números y, y esos números representan un carácter. Ahora, esos porque Catalina dice que los buscamos en Google, porque generalmente uno coloca ese número con cierto formato en Google uh -huh. y te dice qué carácter es. Sí. Ahora, lo podríamos buscar en otro lado, pero en realidad es más fácil en Google porque... O sea, sí, es siempre Es lo que uno tiene a mano, sí. uno, uno, uno abre el navegador y, y, y listo, mete ahí. pero en realidad, podría colocarlo en, en, en otro lado y saber qué carácter es. Y eso, generalmente, son emojis. Entonces, sí. claro, ¿qué pasaba antes eh, que, y qué pasa todavía con las integraciones antiguas? Porque todavía tenemos integraciones que no se han migrado. Eh, antes de BitMySates, pasaba con la integración directa que los e-commerce mandaban eh, emojis. Y sí. esos emojis pues, no, no los permite dentro del esquema y eran rechazados. La validación de esquema de libretes sí las dejaba pasar porque, como decía hace un rato, lo, lo, lo que hace la validación de esquema que se hace en LibreT no valida lo que va dentro de los datos. No valida, por ejemplo, que la comuna esté bien escrita. Uh -huh. Valida que haya un campo en la comuna, pero no que esté bien escrito. Claro. O sea, no que esté escrito bien Santiago en vez de STGO, por ejemplo. O sea, claro. valida simplemente que haya un dato. Eh, esa, hay algunas validación que se hacen en otro lado, pero estamos hablando específicamente de lo que es esquema. Eh, hay, obviamente hay más validaciones que se hacen en distintos lados, por ejemplo, para evitar lo de la comuna. Pero lo de hoy en este caso, no era algo que se validara. ¿Y qué hicimos en BitMindSales? En BitMindSales, básicamente, lo que se hizo fue tomar todos los datos del e-commerce, limpiarlos de cualquier carácter que fuera extraño, se definieron una serie de caracteres que eran como los válidos eh, para impuestos internos, eh, y todo lo que no hiciera match con eso, se quita. ¿ya? Entonces, ahora las integraciones que están a través de VMware 6 ya no tienen ese problema. Pero nada evita, por ejemplo, que, uno, la integración antigua siga teniendo ese problema porque sí. no se han migrado. Entonces, nosotros que ahí les recomendamos, si ustedes hoy día están usando, por ejemplo, la integración directa con LibreTV para su e-commerce, eh, abra un ticket de soporte y pídanos que los cambiemos a VMail 6 Nosotros no estamos haciendo eso eh, masivamente por el momento, eso lo vamos a empezar a hacer probablemente el segundo semestre, eh, pero por ahora si usted tiene algún problema, cámbiense a VMail 6 6 es una, en es una plataforma, es una pasarela de facturación que tiene muchas ventajas respecto a las instituciones antiguas de LibreTech con e-commerce. Soportamos más e-commerce, más características, correo personalizado. Tiene muchas más, más funciones. Bueno, y lo otro que puede pasar también es que en una integración propia, o sea, si el cliente tiene su propia integración con la API, él también es libre de mandar emojis, y mm. ahí no nos filtramos, o sea, en general los datos que vienen por la API nosotros asumimos que ya vienen eh, limpios de antes, entonces yeah. si el cliente manda un emoji, efectivamente eso se va a usar, la validación de esquema de libre va, va, va a pasar, pero cuando llegue en un interno, el no no va a validar los datos y va a decir, no, este dato no ocurre. Claro. ¿Qué hicimos, en, ¿Qué hicimos en este caso eh, específicamente Lorena? Eh, lo que te había comentado anteriormente. Revisamos un poco más el documento, revisamos el XML, buscamos cuál era el, el código de, de, del carácter y lo buscamos. Finalmente la solución fue de que ella tenía que eliminar el documento y tenía que volver eh, a emitirlo corrigiendo el antiguo error en esquema. Por ejemplo, en el caso de ella fue que había añadido... Eh, un emoji ya entonces si ella ya había añadido un emoji y tenía que eliminar el documento para volver a emitirlo el segundo documento que emite para que sí salga aceptado y no salga nuevamente rechazado por error en el esquema tiene que eliminar ese, ese, ese carácter inválido ya ahora eh, por qué puede ocurrir esto eh, como tú estabas diciendo anteriormente por una integración o porque ya lo ingresó manualmente ahora la consulta eh, es la siguiente ¿Quién es el agente que rechaza los documentos? Porque eh, algunas de las consultas que se han, a, que se han abierto en LibreDT eh, muchas veces creen que el libre de es LibreDT el que rechaza el documento. No, no, no, no. Entonces, no, no libre claro, eh, a, a, a algunos, algunos clientes dicen, eh, ustedes me rechazaron un documento, mm. resuélvanlo porque ustedes me rechazaron el documento. Otra cosa importante que quiero mencionar es que, eh, y también lo dijimos en el, en el podcast anterior, tenemos documentación. Eh, la finalidad de nosotros no es que solucionen sus problemas siempre dependiendo de nosotros. Este caso también está, está documentado. Eh, se explica cómo revisar en un, en un documento eh, cuál es el carácter inválido. Entonces, eh, no, eh, en este caso, nosotros no somos quienes, quienes, quienes rechazan los documentos. A ver, algo que hay que entender aquí es que, si bien LibreDTE es la plataforma de facturación, LibreDTE por parte de las libertades que les da el usuario, hay muchas cosas que permite hacer que no necesariamente van a terminar en un documento eh, podrían terminar en un documento aceptado ¿por qué? porque esto que mencionaba por ejemplo recién de desactivar la normalización que es algo útil bajo cierto escenario pero tiene la desventaja de que como usuario tú tienes que tener cuidado con lo que mandas, porque al desactivar, esa normalización eh, hace varias cosas, entre ellos chequea datos ordena, calcula totales etcétera, entonces si tú desactivas eso, tienes que eh, preocuparte de que los datos que están mandando sean correctos, porque uh -huh. si no va a tener algún problema. Entonces, eh, si, si tú estás emitiendo, por ejemplo, un documento uh -huh. con esa normalización desactivada, tienes que tener todos los recuerdos para no mandar datos incorrectos. Entonces, no es que el librete esté malo per se, no es que el librete esté malo. O sea, obviamente pueden haber falencias que nosotros vamos subiendo todos los días, como por ejemplo esto que pasaba con la integración antigua, que hasta el año pasado estaban y desde este año migramos a, a la plataforma de abimail uh -huh. para justamente mejorar, entre otras cosas, estos rechazos. Que de hecho la mataste común, ¿eh? Yo cuando empezó a pasar dije, ah, sí, es un e-commerce poniendo emoji. Generalmente realmente a aparecer más, más, más, y al final me di cuenta que muchos e-commerce usan emoji en los nombres de los productos. Alguna vez me acuerdo que emoji está en los nombres de las personas. O sea, sí. eh, los clientes cuando completaban los formularios colocaban un emoji. Yo cuando compraba nunca colocaba un emoji en mi nombre. Nunca he puesto Esteban, no sé. Carita feliz. Bracito para arriba, claro, Carita feliz. Pero bueno, los clientes obviamente tienen la libertad de hacerlo. Eh, entonces. Cuando tú emites el documento, lo importante es cumplir con las cosas que exigen puestos internos. Para eso, como dice Catalina, nosotros tenemos documentación que explica cómo se tiene que cumplir. Ustedes tienen que pensar que aproximadamente el 50% de nuestros clientes usa integraciones. O sea, no es... Estoy hablando de integraciones propias. O sea, ni siquiera estoy contando lo que es, por ejemplo, las integraciones con binmind La mayoría de nuestros clientes no usa la plataforma web, que es donde están la mayoría de las validaciones, sino que hace todo a través de la API. Eh, entonces ahí es donde obviamente el cliente tiene que revisar que los datos estén enviados de manera correcta. No sé, o, otro rechazo que es por esquema, no es no el es caso de emoji, pero otro caso, por ejemplo, es eh, el largo excedido. A, mm. a, a veces nos, nos decían, oye, es que no entiendo por qué el documento no, no, no se crea. Y por ejemplo, en el correo, en, en el correo mm. por ejemplo, que creo que es de 80 caracteres, sí. están metiendo un correo que, que es de, no sé, 100. Mm. Ah, que tiene un correo de 100, no sé, o en la dirección, o en la comuna. O, o, o qué se yo, en el nombre del ítem, que también tiene ese en carácter. Entonces, si están haciendo una integración, es súper importante que revisen eso. Y para eso hay una documentación que es la oficial de impuesto interno que dice qué tipo de datos se espera, si un número, si un string, qué formato más o menos tiene, y sobre todo es largo. Entonces, obviamente revisen eso. Eh, mira, finalmente, eh, creo que es muy importante eh, indicar de quién es la responsabilidad de revisar eh, sobre los documentos rechazados, ¿ya? Eh, en este caso, le corresponde eh, revisar sobre los documentos rechazados al contribuyente, ¿ya? Es decir, quién está emitiendo el documento. Porque nosotros, por ejemplo, como, como, como librete o como SASCO, nosotros nos tenemos que responsabilidad, responsabilizar de los documentos que nosotros emitimos y asegurándonos que el documento esté aceptado. Eh, en este caso, si está aceptado, perdón, en este caso, si el documento está rechazado, LibreDT lo que hace es, muestra una alerta en la plataforma, ya en LibreDT. Entonces, eh, LibreDT también ayuda a que los contribuyentes vayan teniendo en orden eh, este tipo de situaciones, los documentos rechazados. Eh, en el podcast de, de ahora, nos estamos centrando netamente en el caso de Lorena, que el caso de Lorena fue de que ella tenía eh, un documento rechazado por error en esquema. Pero también hay otros errores, ya. Mm. Algunos errores, por ejemplo, son que ha vencido o que el folio fue anulado. Eh... Existen varios, varios, varios motivos, y, y no porque el documento esté rechazado, siempre se va a llegar a eliminar. Ya en el caso de Lorena, eh, antes de, de, de, de decirle que tenía que eliminar el documento, eh, se, se hizo una revisión previa. Entonces, dependiendo del motivo del rechazo, es que eh, se tiene que revisar el documento, se tiene que revisar el que me lee, dependiendo del motivo del rechazo, y, y una vez estamos 100% seguros, debemos tomar un camino, que es eliminar el documento. Eh, y, y, y ahí es importante mencionar que el documento siempre hay que eliminarlo Siempre y cuando esté eh, rechazado Siempre y cuando está rechazado sí. realmente sí. Entonces, hay, hay forma de chequearlo Alguien puede decir, bueno, ¿cómo el documento no va a estar rechazado realmente? Eh, hay ciertos casos que no vamos a entrar ahora Donde eh, se podría obtener un rechazo Que en realidad no es rechazo Hay un caso de borde muy, muy raro Que de hecho hoy día pasa casi nada eh, Pero una vez que ustedes corroboraron que el documento efectivamente está rechazado lo que se puede corroborar, por ejemplo, con impuestos internos eh, que el mismo librete también permite hacer eso, eh, el documento sí. tiene que ser eliminado, el documento tiene que ser eliminado sí. porque un documento, no ya, un documento rechazado no es válido, un documento re rechazado no Un documento rechazado, veanlo así, un documento rechazado es como que nunca lo hubiesen mandado a impuesto interno, y si nunca lo mandaron a impuesto interno, impuesto interno nunca se enteró del documento, por lo tanto el documento para impuesto interno no existe. Uh -huh. ya, eso es un documento rechazado. Eh, eso, y bueno, como, y, y como dice Catalina, después de eliminar ese documento, lo que tienen que hacer es volverlo a emitir, si recuperan o no el folio, si son un folio nuevo, si lo anulan, eso es, da para un podcast entero probablemente. Y no lo vamos a ver ahora. Pero emitiendo nuevo el documento, corrigiendo lo que falló antes. Entonces, si antes habían incluido un emoji, en el caso de Lorena incluyó un emoji, lo que tiene que hacer es sacar el emoji y emitir el documento. Para eso el Libreté también tiene alguna forma de poder hacerlo. Por ejemplo, eh, si se hizo otra vez de la misma plataforma, se puede usar una opción de copiar. Esa opción de copiar... Permite corregir, usar los datos que estaban antes, corregir los datos y volver a emitir. La opción también de reemplazar, ¿también sirve? Eso en el caso de las cotizaciones, ojo ahí. Ah, okay. Es solamente para cotizaciones los documentos emitidos reales, solamente está la opción de copiar. Ah, eh, cierto. Sí, sí, sí. sí. Eh, resumen, eh, siguiendo lo tuyo, eh, un documento rechazado eh, no es válido, por lo tanto eh, no podemos añadir en nuestra contabilidad o pensar que va a estar el documento en el registro de si un documento está rechazado. En el caso, por ejemplo, del de, de error en esquema, eh, debemos considerar que siempre se debe eh, revisar el documento rechazado. Una vez revisemos el documento rechazado y, y sepamos eh, cuál es el motivo del rechazo o, o cómo, cómo solucionar, el punto 2 que debemos eh, considerar es que antes de eliminar el documento se debe revisar. Y como punto 3 es que debemos revisar periódicamente los documentos. Es decir, si yo mito un documento ahora, tengo que asegurarme que el documento esté aceptado. Ya porque si está rechazado o si tiene el error en el esquema hay que revisar y posteriormente eh, eliminar y la tercera etapa sería volver a emitir no corrigiendo el mismo error estos tres puntos eh, son o, o cuatro puntos eh, que mencioné son los que vimos a grandes rasgos durante todo el podcast ya esto es solamente un resumen eh, pero que si sí, siempre debemos eh, considerar al momento de emitir o al momento de tener un documento rechazado y lo último, para cerrar, a mí también me gustaría agregar algo que recuerden que lo que nosotros vemos acá eh, es lo que pasa con nuestros clientes y con LibreTE. Alguien acá puede decir, alguien que está viendo el video podría decir oye, pero en mi facturador esto no pasa. Sí, efectivamente, puede no pasar. ¿Tú, alguien puede decir, en mi facturador jamás he tenido un documento rechazado por esquema. Correcto, puede pasar. Puede pasar por dos razones. Una, porque efectivamente tu facturador nunca tenga esos errores porque tiene todas las validaciones incluidas. O al revés, porque no hace ninguna validación y, por ejemplo, cuando uno emitía las boletas, nada se chequeaba. Ahora, los documentos enviados a impuestos internos es la forma correcta de enterar si el documento está aceptado o no. Entonces, en realidad, el facturador puede que no haga validaciones, puede que el facturador no revise nada, pero si el documento se va a impuestos internos y está aceptado, el documento es válido. Punto. Y si está rechazado, bueno, hay que chequear y corregir. Eso como norma general. O sea, es algo bueno de este envío de impuestos internos, incluyendo la boleta. A mí me gusta harto el envío de los documentos de impuestos internos, eh, a pesar de que requiere un procesamiento más grande y un proceso más, más largo. Pero me gusta harto porque si el documento está aceptado por impuesto interno, el documento es válido ya no hay discusión. ¿ya? Eh, después la discusión puede ser si el cliente lo acepta o no, si se hace nota de crédito, pero son otros temas. Pero desde el punto de vista técnico, si el documento está aceptado por importe interno, está aceptado. Eh, eso. Eh, bueno, eh, como dijo Catalina, el podcast de hoy día tratamos de entregar un poquito más de conocimiento. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Eh, recuerden que estos videos también, si encuentran que los videos son muy largos para verlos en, en, en YouTube eventualmente, recuerden que lo estamos subiendo a, en cápsula a Instagram y a TikTok. Eh, y nada, síganos, déjenos comentarios si, si tienen alguna sugerencia para los videos, algún problema. Eh, aquí no necesariamente vamos a ver solo problemas de clientes, si usted tiene algún problema, nosotros podamos responder que no haya pasado, porque a veces nos preguntan cosas que nunca nos han pasado y la verdad preferimos hablar de la experiencia. Eh, y no solo de la teoría entonces si no ha pasado podemos orientar y lo podemos analizar acá entonces si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en el siguiente podcast